Estoy cocinando letras casi perfectas para los que consumen y también le inyectan Soy la sobredosis de tinta en la libreta Una de mis barras acaba tu maqueta Vengo a volar cabezas deben estar practicando Vengo con un ritmo muy acelerado Ya mucho tiempo en la calle refugiado No lo niego el rap me ha salvado Así empieza mi día desayuno historia Voy dejando huella otra trayectoria Cambiamos vicios por estas victorias Ahora se mira Más cerca la gloria No tengo escapatoria, me acorralo Es verlo de lejos O quedarme estancado Pero los agarre confesados Ha llegado el karma a cobrarle los pecados Los voy a hacer sufrir Moviendo la cabeza Arriba abajo con tanta ligereza Pongo y caja en una sola pieza Tengo que matar a las bacterias. Barras sobran, venimos por la feria. Esto va empezando, sigo calentando. De Tijuana hasta la Patagonia voy a estar sonando. No por bueno, es que estoy pesado. Aquí se nota lo que he tropezado. Maduras en la rima y deja de inventarlo. Te presento un verdadero mercenario. No ocupado de escenarios. Yo sí represento a la villa, no ocupé de nadie, solo mi costilla, este saco es XL, no se agüite, no creo que lo llene, pobrecitos en chalecos de nene, de eso se trata, la música es un sentimiento, no soy músico, solo expreso lo que siento, mi actitud depende de tu comportamiento, ahora que te miro, menos lo siento, estos palos tuyos, no creo que lleguen, dejar el. Y que otros quemen al final de cuentas no me va a pagar lo que me debe